Hey, bienvenidos a Classy Messi. Yo soy Classy, Yo soy Messi. En este video no solo me voy a hacer este look de maquillaje, sino que para hacerme este look voy a estar probando mis dos nuevas brochitas de Sigma Beauty. Bueno, hoy usé las tres que tengo de Sigma. La E. 62 cut crease brush yo la utilicé para limpiarme las cejas por aquí como siempre hago hoy no me hice un cut crease con ella y las dos recién compraditas de ahora la E43 la E52 y si quieres saber para qué funcionan mejor cómo funcionan quédate mirando este video vamos a maquillarnos voy a comenzar por estos productos para las cejas de la marca 100 hice un video hace poquito probándolos y me voy a maquillar hoy con el lápiz de cejas y me voy a poner encima el gel para cejas hoy quiero probar por primera vez como contorno este tono es bastante oscuro voy a usar poquitín porque ya conozco esta fórmula como concilio, tengo tres tonos de concilio de, de la misma marca y no sé si va a ser demasiado. Ya vi que me puse mucho. Algo que no me está gustando es como el subtono que tiene. Es muy gris. Y seca muy rápido. Miren qué difícil se me está haciendo difuminarlo. Y me voy a poner una gotita encima para poder ligarlo y difuminarlo mejor porque está demasiado seco y demasiado fuerte. Miren la cobertura que tiene este concealer. Bueno, voy a tomar el tono 332, que se llama Amber, para usarlo ya como concealer normal, iluminarme esta zona de aquí. Y voy a usar la parte de abajo que no había usado. Y voy a usar el tono 320 que es prácticamente blanco para el centro de mi nariz. Bueno, voy a poner un poquitín de polvo debajo de los ojos y este es mi Fit Me de Maybelline. De un color bien clarito, 120, que solamente me voy a aplicar debajo de los ojos y miren algo que he estado haciendo últimamente es que miren este bronce de Manhattan que se llama Natural Bronzing Powder es... Mmm, no me broncea, es muy claro para mí es prácticamente del color de mi piel y lo que he estado haciendo con él es que lo uso para fijar mi polvo como si fuera mi polvo de la cara así que si tienes un bronceador que resulte que te haya quedado muy claro te recomiendo probar que lo uses como un polvo normal para fijarte tu base Y a ver qué pasa porque a mí me está gustando muchísimo como polvo normal ¡Tarán! Vamos a probar mis nuevas brochitas de Sigma Beauty Esta es la Sigma E52 Soft Focus Shader Aquí tengo la Sigma E43, Dome Blending, y dice, cómoda para difuminar productos en crema o productos en polvo. Uso recomendado para oscurecer la parte externa, la esquina externa del ojo, mientras simultáneamente difumina el color que hayas aplicado internamente. Bueno, voy a comenzar aplicando en mi párpado móvil un... Concilio bien clarito para que me sirva de base para que las sombras se me vean más. Voy a tomar mi primer tono. Voy a hacer algo un poquito diferente hoy. Y es que voy a comenzar con un color bien oscuro hoy. Voy a comenzar con mi marrón favorito del mundo Este de la paleta Prism de Anastasia Beverly Hill. El tono se llama Parallel Y yo voy a tomar directamente mi nueva brochita Sigma E43 Y me voy a dibujar una especie de línea de trazo aquí en mi cuenca Uf, no me quedó tan fino como lo esperaba Pero está bien Recuerden que estamos aplicando la... Sombra directamente sobre el párpado húmedo de concealer porque quiero que esta sombra me quede bien oscurita y bien intensa cuando sigamos aplicando sombras y capas obviamente se va a ir viendo mejor esto es totalmente normal cuando uno hace eso de aplicarse la sombra sobre una base todavía húmeda pegajosa Y ya ven qué rápido se empieza a ver menos parchosa más bonita. Vámonos con la segunda capa de este lado para que también se comience a ver más bonita. Esta es una técnica que puede que haga el maquillaje un poquito más incómodo de lo normal. Pero a mí me gusta porque sí queda más intenso que si uno va primero con el tono de transición y luego con el tono más oscuro. Voy a tomar este tono color ladrillo de mi paleta Dragon de I Love Revolution. Esta es una buena brocha para lo que dice el uso recomendado de ella seguramente para esta esquina de aquí y para esta parte oscurecer. Pero esta no es una buena brocha para esta área de aquí de los tonos de transición. Es totalmente mi culpa, pero yo tenía que probarla. Y vamos a probar ahora la Sigma E52 que su uso recomendado dice que es para aplicar en todo el párpado móvil un tono neutral y que quede suave. Pero yo no quiero un tono muy neutral que digamos, oe, oh, eh. se voy a tomar este azul de mi paleta Mermaid de I Love Revolution y voy a tomar mi Sigma E52 y me lo voy a aplicar por todo el párpado móvil. A ver qué pasa. Bueno señores, miren, la única problemática que veo es que me ha dejado todo esto sucio de sombra azul. La brocha me ha dejado caer la sombra aquí y eso se ve feísimo y es muy difícil de quitar. Además, como ven, no es que se vea súper bien, que digamos. Voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a mojar la brocha un poquito. Primero voy a tomar el color, luego voy a tirar un poquito de spray fijado de maquillaje en la brocha y ahora la voy a aplicar a ver qué pasa un millón de veces mejor no me ha caído ni una sola molécula de sombra azul en la cara y la aplicación es mucho mucho mejor me encanta el tamaño de esta brocha yo tenía meses loca por comprarme una brocha que fuera exactamente así y no sé me parecían demasiado caras había visto varias en MAC, Chanel o Dior no recuerdo cuál de las dos y esta la había mirado pero me parecía que estaban muy caras y el envío carísimo también y hace poco eh, tenían una oferta de envío gratis y también estaba reducida y la pedí. Estoy un poquito desilusionada por la función que tiene cuando tú no mojas la brocha, no, no es bueno. Porque miren, tengo este lado sucio que ya limpiarlo va a ser difícil, pero de este lado con la brocha mojada no tengo absolutamente nada y el color quedó muy bien aplicado. Vamos a mejorar esto y vamos a tomar otra vez la e43 y otra vez el tono marrón oscuro Y vamos a hacer eso para lo que se supone que está recomendado Vamos a oscurecer otra vez esta esquinita de aquí Para esta función es perfecta Porque miren cómo la forma de la brocha se adapta a esta esquina Excelente ¿Saben que También voy a mojar esta mucho, mucho, mucho mejor miren, está difuminando esta esquina de aquí también de lo más bien este lado está quedando como quiera por donde quiera que lo mires súper mejor que este un poquitico de nuevo de el ladrillito entre el marrón y el azul por aquí voy a tomar el marrón oscuro con esta y voy a aplicar en la parte de abajo a ver qué pasa estamos probando aquí lo importante no es que el maquillaje quede súper bonito sino probar de todas las maneras posibles de cómo podemos usar estas brochas no está mal la aplicación no se ve muy mal que digamos para un aplicado suave está bastante bien Vamos a dar una probadita a esta ahora. Aquí pasa lo mismo. Eh, la aplicación no es muy densa, muy concentrada. Creo que me cayó un poquito de marrón por aquí. Voy a tomar con esta un poquito de este blanquito con brillo de aquí. Es muy grande también para esta función. En los labios voy a comenzar poniéndome un poquito de Lady de Colourpop. Miren qué fácil de aplicar, qué nítido queda. Me voy a poner un poquito de Manhattan Moisture Renew Lipstick 300 First Class Nude. Este es el look. Espero que te haya encantado este video. Si es así, regálame un like. Suscríbete a Classymess y quédate mirando estos videos que te he dejado aquí al ladito para que sigas disfrutando de Classymess Channel. Chao.